Ustedes ya saben, ya tienen conocimiento de cómo se va a hacer a cabo. Les voy a dar las indicaciones para que lo hagamos con... Respeto. Con calma, con respeto. Se van a llevar una libreta, les voy a dar las indicaciones. Tengo unas hojas este, blancas que van a ocupar. Para ello tienen que llevar colores... Lápiz, la, la su chacapunta y sus... Vamos. A Orquídea y a los demás compañeros, ya saben cómo nos formamos los días lunes. Se van a poner de pie las niñas. Quema primero, quema segundo, Formaditos, por favor. Una fila. Ahí se quedan, ahí se quedan. Formaditos, formaditos. ¿sale? y vamos a ir observando qué hay en nuestro entorno, qué hay. Ustedes vayan viendo, vayan viendo. Sale. sale vamos a ir. Bien, vamos a ir, ¿qué observan? A ver. Bien. Observa, y yeah, hay right? una casa de no. dos pisos. No, puede ser. Una casa de dos pisos. Una casa grande. Oh, sí, mirelita, mira mira bien, ¿qué más? Una casa de material. Una casa, el pasto, las milpas, ¿no? ¿Qué más? Vamos aquí tantito y observen, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay? Flores. Flores ¿Qué más? Bien, ahora, electricidad. Electricidad. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es? Oficios. Oficio o servicio. Oficio. No. Servicio. Es un servicio. Un oficio. Albañil. Albañil. Muy bien. Avance, avance en la plaza de y... Franco. Muy bien. qué más qué más vemos muy bien a ver ahora nos vamos bombos... a ir de este lado Sí, nos gustaría tener, o sea que, que sepan todos lo que lo que hay de costumbres. Muy por bien. ejemplo en la forma de, de vestirse en la forma de, de hablar es lo más importante no para que no quite, bueno que no, que, que no se les olvide no lo magia. que hay el costumbre acá en este pueblo a, a ustedes les gusta que sigan las tradiciones no, sí. Sí. no eso, pues, que no se quite que sigue siempre todo el tiempo que, que haga ese costumbre que no, que no haga este bueno que, que no se cambie pues uh -huh. que no se cambien los costumbres que tenemos acá pues, la experiencia más que nada que he tenido en esta institución es que pues prácticamente se practica aquí la lengua, la lengua materna. Y creo y estoy orgulloso de que los alumnos de esta institución lo hablen. Eh, yo creo que la persona quien, quien habla esa lengua se, se siente dichoso porque practica tanto el español como él eh, la lengua materna. Y creo, este, Desgraciadamente ahorita ya se está perdiendo como que la, la técnica, la costumbre de empezar a hablar porque la nueva generación ya viene como que más eh, enfocada, se enfoca más a lo que es el español. Pero nosotros como maestros de educación primaria para el medio indígena, pues seguimos fomentando lo que es la lengua para que no se pierda y tenga este un plus en nuevas generaciones. Sí, en efecto, sí este, de hecho las tradiciones que se llevan a cabo... Eh, en las piezas, el tipo de danza, en las diferentes este, maniobronías, eh, la vestimenta más que nada todavía se predomina y, y creo que el, hoy en día el ser maestro significa un papel fundamental, fundamental para, que, para que rescate eh, eh, la cultura. Ya sé que. yo levantando la manita a ver este Victoria tienda tienda qué más animales animales a ver María vinos flores iglesia Muy entonces bien. qué va a ir ahí este Luis ¿Eh? qué va a ir? oficio no oficio o servicio servicio un servicio una lámpara. ¿Qué es? ¿Servicio? ¿Oficio? ¿Está dentro de los animales? ¿Plantas o qué? En servicio. En servicio. Entonces busca dónde está la sección de servicios. servicios. Muy bien. Maestro. No le diste, le diste de de María. Mira, ni la el servicio y... Claro que sí, esta educación que se está llevando a cabo. Es muy importante tanto para niñas, niños, adultos, de hasta la, los señores de la tercera edad, porque el rescate les hace que ellos se sientan más importantes, más en confianza, porque ha habido, pues, antes mucha discriminación, pero ahora con esta educación ellos se sienten, pues, en confianza con más seguridad en sí mismos y principalmente los alumnos para que nos, es una herramienta principalmente que nos va a ayudar a rescatar la enseñanza de, de esta lengua que es el en, bueno para la lectura, escritura y el, la forma de hablar eh, pues tiene estrategias Buenas estrategias que he estado viendo, fichas también de trabajo y principalmente se va a enfocar al, a lo cultural y al entorno natural. <tose> Bueno, pues antes que nada el proceso de evaluación se lleva a cabo en dos etapas. Uno que sería el de bilingüe, el examen de bilingüismo y el otro el examen de oposición y en los cuales pues se hace de manera oral y escrita. El, el, de, el bilingüe, pues sí está complicado, porque pues como maestros debemos de conocer realmente lo que se tiene que enseñar en las escuelas primarias. Y sí, es este pues bonito trabajar en una escuela bilingüe, porque aprende uno pues el, el contexto de los niños, la segunda lengua, se maneja, se habla, se escribe y se trabaja con ella. ¿Les parece el modelo bilingüe? ¿Les gusta? Sí. ¿Y qué tradiciones de, de su comunidad les gustan más? La danza de los toreros. A ver, platíquenos sobre la danza de los toreros. A la danza de los toreros es… Mm, mm, ahí vienen… Los charro, el charro, el vaquero y las chinas poblanas. ¿Y ese eh, qué día se baila esa, esa danza? Dice, Abril, no, diciembre. Agosto. Agosto. agosto? Sí. Que se conmemora. Ah, que sí. se celebra. Sí. Adiós. No, pero las clases de, de Educación. A mis ciencias naturales. A mi educación. ¿Y de música les gusta? Sí. sí. De baile. De no, baile. Cente sí. TV. ¡Cente TV! Sente TV. Eh, me gusta leer un libro de texto. ¿Y eh, sus clases favoritas? Sí. Las ¿No? matemáticas. ¿Así? Matemát Matemát matemáticas y ciencias naturales ¿A quién le gusta leer? Yo. Yo. ¿Cuál es su cuento favorito? ¡El Coyote ¿Sí? ¡El Coyote y el conejo, Que una vez que una vez tenía su te, tenía su olla el conejo